Hola mis queridos estudiantes, en este video vamos a aprender a calcular el valor de una cuota extraordinaria cuando tenemos una serie de pagos iguales, es decir, cuando partimos de una tabla de amortización de cuota fija o llamado método francés cuya base matemática es la anualidad. Para ello, por supuesto, vamos a partir de este video base. Cómo crear una tabla de amortización de cuota fija que tienen en mi canal de YouTube. A su lado derecho de la pantalla les aparecerá una I. Ahí voy a estar creando un link en este punto para que ustedes puedan acceder a este video base si quieren y luego darle continuidad a este video como tal. O, bueno, si ya lo han visto, si ya tienen claro cómo va la tabla, pues ya lo que necesitamos es solamente formular. Vamos a partir de este ejercicio. Supongamos que tenemos un crédito por 30 millones de pesos, que los intereses son del 1.5%. Por supuesto, la cuota que calculamos bajo ello sería de 2.750.399,79. De acuerdo a la formulación, el abono pues sigue siendo cuota menos interés, como en la fórmula base, y saldo anterior menos abono a capital. Y observamos que al final la tabla nos da cero. Sin embargo, vamos a suponer en este caso que no tenemos 2.750.000 para pagar. Así que tenemos que entrar a negociar con la entidad financiera. Por supuesto, en junio y en diciembre pues se tienen a recibir las primas legales, extralegales y hay una probabilidad mayor de hacer un pago más alto para poder liquidar la deuda dentro de los 12 meses. Entonces, vamos a dejar nuestras cuotas en 1.200.000. Voy a fijarlo todo como tal, Command-T para los que tengan MAC, F4 o FNF4 para los que tengan Windows y ahí queda fija. Miren que nos quedarían 20.219.000 de saldo pendiente, pero entonces en el mes 6 vamos a entrar y vamos a fijar esa cuota extraordinaria. Y lo mismo hacemos en el 12%. Como al final la idea es pagar este crédito, pues entonces vamos a ir a datos, análisis y sí, buscar objetivo y esta celda al final, los 20.219.000 lo ponemos ahí en definir la celda, luego dice con el valor y vamos a ponerle que esa celda debe ser cero, cambiando la celda de la cuota extraordinaria. Le damos a aceptar y automáticamente Excel... Buscará los valores a pagar, te decimos aceptar, vamos a colocar esto en formato de moneda y nos dice que para un crédito de 30 millones del cual solo pagaríamos cuotas de 1.200.000, necesitaríamos en junio y en diciembre pagar de forma extraordinaria 9.658.294.